mi hermano el señor jesús que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino mis hermanos les encarezco, les encarezco mi hermano, que prediquen a cristo mi hermano que monten la escuela de liberación que monten cero la liberación que den conferencia de liberación que den talleres de liberación en su casa, en su oficina, en su iglesia, en todas partes, hermano, en todo tiempo, a tiempo y de tiempo, mi hermano, enseñando, liberando, sanando en el nombre de Jesús, mi hermano, ustedes les encarezco, hermano, ya yo, ya yo, hermano, no que yo voy a acabar, ya yo, pero, pero yo estoy acabando la batalla, yo estoy siguiendo esta batalla, yo he cumplido, hermano, ahora ustedes cumplan, ustedes sigan. Esto tiene que continuar, tiene que continuar, quiero ver que ustedes, les encarezco que ustedes hagan eso y envíenme prueba de eso, hagan los videos de liberación, hagan los videos de la escuela, hagan todo, foto, todo, necesitamos que el mundo conozca esto y sobre todo que, que Cristo esté contento, mi hermano, yo les encarezco, les ruego, mi hermano, que para adelante, háganlo, háganlo, verón, el mundo necesita de ustedes, el mundo espera de a ustedes, a mí, a, mí me, a, mí, a mí me impactó eso de la hermana esta, de la China esa que no podía correr, estaba caída, ya iba a parar la, batalla, la carrera para ella, ya no, ya el equipo estaba vencido, ya estaba vencido, porque no podía hacer relevo, porque ya se había accidentado y estaba ensangrentada por esta mujer, mi hermano, ahí en el suelo, se puso de rodillas, se puso a gatear, a gatear, mi hermano, a gatear, a gatear y no caminó así, ensangrentada y llorando con todo dolor ahí, un metro, dos metros, no, fueron muchos metros, hasta que llegó donde la otra amiga, y le entregó el bastón para que la otra amiga pudiera seguir corriendo mi hermano esta es una batalla de relevo de relevo una vez estuvo cristo jesús se lo entregó a los apóstoles los apóstoles se lo entregaron después a, eh, siguieron con pablo y así sucesivamente ahora cristo me, me ha tocado a mí me entregó esto ahora se lo entrego a usted para que ustedes producir pro, pro, esto hay que decir esto es una, una carrera yo la carrera hasta aquí un momento ha terminado pero ustedes van a seguir ustedes van a más jóvenes. van a seguir y ustedes van a buscar a otra gente y van a seguir este es una batalla ¿no? ya yo me espera no esperará hermano la corona en los cielos hermano hemos acabado la batalla por eso necesitamos que usted también continúe no les encarezco les encarezco de todo corazón les encarezco hermano que se despierten ¿verdad? y prosigan prosigan prosigan hay mucha gente de afuera mucha gente hermano nuestros que están esperando a alguien que lo vaya a liberar parece mentira pero es realidad falta alguien va a liberar y Usted es esa persona encargada para eso, hermano, porque Dios a usted lo, no lo colocó aquí a ver, a mí, porque no? Es porque Dios tiene grandes planes con usted y sobre todo Dios a usted lo quiere usar, lo quiere usar, mi hermano. Deje de usar, deje usar, deje de usar, mi hermano, deje de usar. Agradecemos, hay que agradecer, hay que, debemos, debemos agradecerle todo a Jesucristo. Y no, la forma de agradecerle a Jesucristo, hermano, es obedeciéndole.